Then go my way go no sapons, no take you to your rashnas derechito al vicio, somos R-Cine en esta ocasión venimos a traerte un nuevo unboxing de las cartas de Pokémon Tempestad Plateada, vamos a abrir un par de sobrecitos chinescos que llegaron desde el otro continente y siguen cayendo en la Argentina, siguen cayendo a este continente que le encanta el vicio, me encantan las cartas coleccionables, así que vamos a abrirlos, vamos a ver si completamos nuestra colección, si seguimos reforzando nuestros macitos que ya venimos haciendo con estas cartas chinescas o también vamos a ver cuál son las doradas y las brillantes que salen en estos sobres? Así que acompañanos derechito al vicio Pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escriben, a los que nos siguen A los que siempre están compartiendo nuestros memes de Instagram O escribiendo alguna cosita en Twitter Que en Twitter, bueno, en realidad no hay mucho movimiento en Twitter Más que las noticias que ven tus viejos, tu tía o tu profesora Siempre están tuiteando ellos, ¿vieron? Los profesores siempre tuitean y más ahora que la educación en la ciudad corre peligro. Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles Pokémon favoritos de esta saga, de esta colección chinesca, nos saldrán. Pero si estuviste viendo nuestro canal durante esta semana, seguramente vas a ver que hay un montón. Un montón de contenido de yu -Oh. Vamos a estar viendo un par de mangas, vamos a estar viendo algunas novedades Vamos a estar viendo también todas las retro unboxings de las cartas de las viejas generaciones Que podíamos conseguir acá en Argentina ¡Claro que sí! Así que acompañanos parte de esta semana de puro yu -Oh. Pero quién sabe, también podrían llegar las cartas de Fortnite que ya llegaran a su colección número 29 Todo esto y más en la de ese Cine Sí, vamos a empezar primero con el sobrecito de la buena de Telfox Que como ustedes sabrán en estas colecciones chinescas de Tempestad Plateada Vienen cartas de la saga anterior Es decir, vienen cartas de El Origen Perdido Pero, pero, pero Además viene con una brillante que Suele variar, suele variar y suelen ser de varias colecciones previas. Cada una de estas colecciones chinescas que lo van a ver con diferentes diferentes bostercitos si no viste nuestros videos anteriores. Diferentes imágenes, algunas hechas por ellos mismos, tienden a tener de 30 a 60 cartas propias cada colección. Es decir, si compras muchos de estos sobres, capaz, capaz, capaz. Les salgan las repetidas necesarias como para tener un playset de tus Pokémon favoritos. Y lo mejor de todo es que en esta ocasión imprimieron, imprimieron el texto, la sinopsis en español. Así que tenemos un lindo sobrecito, sobrecito laminado, sobrecito totalmente metalizado. Vamos a abrirlo, suelen estar bien pegados estos sobres. Y vamos a ver si conseguimos de sagas anteriores Porque nos encantan Nos encantan los sobres chines Con los sobres originales Nos encanta que haya variedad de sobres Y de cartas y de formatos para poder coleccionar Vamos a ver que vienen 9 cartulis O 10 cartas por sobrecitos Y la primera que nos saldrá es un... Pequeño Basculin de Hisui Que es el pequeño pescadiño Que ahí atrapamos en Coto, Que atrapamos en los supermercados Lo tenemos acá con 50 puntos tipo agua Y con el ataque sorpresa Seguido de un Hunter Un Hunter la evolución de Gastly Con 70 puntos tipo psíquico Con la habilidad caída maldita Que le causa 3 contadores de daños a los Pokémon Del rival de la manera que lo desees mover Vamos por la siguiente que es Una Enamorus B con 210 puntitos tipo psíquica la tenemos acá con el arte de la entrenadora directamente con la habilidad guardián del amor Evita todos los efectos de las habilidades de los Pokémon de tu rival infligidos cada uno de tus Pokémon que tenga alguna energía psíquica unida a él, excepto a los enamoros. Suiz. proteges al resto de tu equipo Después tenemos un Orbital B, que lo vemos acá con la entrenadora con 180 puntitos de vida tipo hoja, bastante copado me gusta, con el poder pasado de ataque y onda misteriosa. Vamos a ver que la siguiente carta que sale es un Aerodactyl Biastro con 260 puntos de vida, lo tenemos acá tipo lucha con la habilidad Astro An Ancestral, buenísimo. Otro más de los psíquicos para mejorar tu mazo psíquico es Creselia con 120 puntitos de vida, Tremos con el poder de brillo lunar inverso y explosión lunar. Lo que me gusta de estas cartas es que abajo siempre te aparece un texto con el lore del Pokémon directamente. El de Cresselia dice, si alguien se duerme con una pluma suya tendrá sueños maravillosos, encarna el creciente lunar. Es como el espíritu de la luna básicamente. Después, la obligatoria es una carta de energía psíquica. En esta ocasión, tenemos un Spinarak, un Spinarak tipo Oscuridad con 50 puntitos de vida, nada más. Y tenemos un Roserade de 120 puntos que está bastante copado. Te digo, Roserate nos encanta, tipo hoja, 120 puntos de vida con el poder rosa asesina y látigo venenoso. Pero se habrán dado cuenta ustedes, ¿no? Porque yo te digo. Me acabo de dar cuenta, este, este sobrecito no tiene doradas No tiene carta dorada, no tiene carta brillante Es la primera vez que abrimos uno de estos sobrecitos chinescos Que no viene con una carta especial Pero sí vinieron un par de favoritas Así que vamos a darle una oportunidad al siguiente sobre Vamos a ver si el siguiente sobre sí tiene las platios y doradas que nos prometieron O acaso solamente habrán salido en las colecciones anteriores Vamos a ver Comentanos si te gustaron más los unboxings de las cajas anteriores de Pokémon Que ya venimos abriendo en el canal varias de ellas O si te gustan los sobrecitos de Origen Perdido O de la edición de oro que también estuvimos consiguiendo acá en Argentina Uf, está re pegado este sobre, está re pegado Vamos a ver Y no es que acá adentro se oculte la dorada Simplemente no vino en esta ocasión Tremendísimo, tremendo Vamos a ver si Ahora sí si te digo, si esta tanda no viene con una especial, una dorada Vamos a hacer chistes malos, vamos a hacer chistes malos para cerrar este video Vamos a googlear algún chiste malo que nos encontremos Y bueno, la carta que sale en esta ocasión es un Stankfish de Galar con 100 puntitos Tipo metal, con el poder trampa de campo y placaje Seguido de un Mien Shao, uh, esta no la tenía Mien Shao con 90 puntos de vida es la evolución de Mien Fu, una carta súper, súper, súper. Eh, ¿Se puede decir que el yoga es un poder? ¿Es una habilidad? ¿Es una habilidad de arte marcial el yoga o oh, solamente un engaño para el occidente? Tiene 90 puntos de vida tipo lucha con el poder destructor y golpe doble. Seguido de la carta de energía de agua para pegarse un baño, señor Otaku. Seguido de. El pequeño Poliwak, también de tipo agua, con 60 puntitos, va a crecer y volverse super mamadón. 60 puntos de vida tipo agua con el poder esquivo chapoteo. Seguido de. Uy, esta no la tengo, esta es genial. Es una Katy, es una Katy la entrenadora de tipo agua. con Mira, con la pokebola de agua, buenísimo. A ver, la tenemos acá, la carta entrenadora, con su habilidad. Pon hasta 4 cartas de Pokémon agua y de energía agua en cualquier combinación de tu pila de descarte en tu mano. Decime si no es tremendo. Es tremendísima carta la Catipartu. Masito de agua. Oh, oh, oh, ahora sí queremos tener más Catis. Después tenemos... Puyuri Fly con 130 puntitos, el Pokémon mariposa, <ríe> tiene la habilidad trompa Ávida. una vez durante tu turno, puedes robar cartas hasta que tengas 6 cartas en tu mano, está buenísimo porque no te pide ninguna condición ni nada, directamente puedes mejorar tu mano, o sea, buenísimo totalmente. Pues tenemos otra carta que es otra energía, que ya saben, es una energía oscura, pero que salgan dos energías en un mismo sobre, es un bajón, es un Pokémon menos. Vamos a ver que la siete carta es un Gudra de Hisui, Astro tenemos acá la dragoncita babosa con 270 puntos de vida, con el poder astro, astro acuoso. Y la siete carta es un Pidgeot un Pidgeot Bi que nos había salido en la caja directamente con 210 puntos de vida, es un Pokémon incoloro con la habilidad alas de fuga. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en su banca, puede poner este Pokémon y todas las cartas unidas a él en tu baraja y barajar todas las cartas. Digamos que estás por sufrir daño, lo pones en tu banca, pumba, lo levantas y lo cambias O sea, va. Podés cambiarlo. Pero de esta mano realmente me gustó bastante primero. No salió Poliwag, nos salió Minjao que no lo teníamos. Esta Katy que está genial. Queremos más cartas partidarias así. Y Pidgeot que siempre sirve. Siempre sirve tener un Pidgeot a mano. O algo para poder, sa para poder salir. Para poder salir cuando tus Pokémon están dañados. Vamos a ver entonces el último sobrecito, a ver si sale ese Lugia Místico, aunque como ustedes saben, estas cartas de Tempestas plateadas tienen las de la colección anterior, así que sería muy, muy, muy raro y tendríamos mucha suerte si sale entonces esto. Y me acabo de dar cuenta de que en este segundo sobre tampoco hubieron cartas plateadas ni doradas, capaz, capaz, capaz solamente en los sobres de Origen perdidos capaz ya no hay más cartas doradas. ¡Ah, qué tristeza! Pero bueno, bueno, bueno. No se preocupen que más adelante nuestros amigos de China van a traer en la Argentina muchas más cartas nuevas. Y ojalá también sea. Se copen y traigan las cartas de yu gi -Oh, Cartas de Yu-Gi-Oh! chinescas que tanto queremos. Comentanos si vos conseguiste alguna de esas colecciones durante este año o durante el año anterior. Recuerden que el tema de la pandemia y todo eso realmente hizo estragos en los envíos de productos, hizo que todo fuese más caro. Eso ya lo sabemos, pero pero, pero siempre pueden caer más cositas al país, a la aduana, a todos estos lares. Vamos a ver entonces el último sobre que... Empieza con un Ariados. Uf, uf, este Ariados no lo teníamos. Ariados tipo oscuridad con 90 puntos de vida. Es la evolución de Spinarak. Con el poder, hidratadura y colmillo nocivo. Muy buena carta. ¿Qué a ver, Flor dice. Captura sus presas con el hilo que segrega. Al caer la noche, abandona su tela y sale a cazar activamente. Es un Pokémon peligroso, ¿no? Vamos para la siguiente, que es el Mobilarcius. Mobilarcius es una carta de objeto que tiene el efecto de... Mira la primera carta de tu brazo Puedes cambiar esa carta por una de tus cartas de premio que están boca abajo. Epa, está bastante bueno, está bastante bueno. Aunque es medio raro la historia de los móviles Arceus, pero está bueno. ¡Uh! Esta. Esta era la, la, la que, una de las que más querías de esta colección. Me encanta que salga un partidario así. Me encanta. Tendríamos que tener más partidarios así. Es genial. Son las hermanas tres malezas, son las versiones de Hisuin, las versiones del pasado de esas entrenadoras que ya conoces. Su efecto dice, mira las 5 primeras cartas de la baraja de tu rival y descarta cualquier cantidad de cartas de objeto que encuentres entre ellas. Tu rival pone el resto de las cartas de nuevo en su baraja y las baraja todas. ¡Qué locurita! ¡Qué locurita de carta Me encanta, me encanta totalmente. Vamos a ver que la siguiente es un pirroar con 120 puntitos de vida. Tipo fuego. Copado con la habilidad Aura Candente durante el chequeo, Pokémon pone 4 contadores de daño en vez de 2 en el Pokémon quemado de tu rival. Vamos que sí, vamos a ver que la siguiente carta que sale es un Banet, un Banet de 100 puntitos de vida psíquico con la habilidad Ofrenda del Títere. Una vez durante tu turno, puedes poner una carta de partidario de tu pila de descartes en tu mano. Si lo haces, pone este Pokémon en la zona perdida Recuerden que había muchas cartas con las habilidades de la zona perdida Durante este Buster Vamos a ver que el siguiente es un... Uh, ahora sí, ahora sí que vienen cartas tremendas Un Kyurem Max La evolución del Kyurem en su forma Dynamax Está tremendísimo 330 puntos de vida, tipo agua Con la habilidad Mundo Glacial Una vez durante tu turno Puedes descartar la primera carta de tu baraja Si es una carta de energía agua Unela a uno de tus Pokémon O sea, vas a poder cargar Tu mazo Tu masito de agua Con la habilidad de nuestro Curembi Max Y te digo, te digo, te digo Si ya a salir a la Argentina Si van a caer Más cartas de Pokémon chinescos De las nuevas colecciones Vamos a ver un montón de Pokémon X De sus últimas versiones Pokémon cristales Tremendo, tremendo todo lo que puede venir Al país pero bueno, vamos a ver que... Ta, ta, ta, ta, la siguiente es un... Eh, eh, eh. Esta la estuvimos esperando, esperando un montón. Porque si vieron nuestro canal abrimos un montón de sobrecitos que ya tenían los Orbital B Max. De hecho, tenemos una de más. Pero bueno, este Orbital B. Va, Orbital B normal. Ahora tenemos el B-Max. Que encima está con la entrenadorita ahí, chiquitita, pobrecita, volando en el espacio. Que es un ovni gigante este bicharrasco. Con 310 puntitos de vida, tipo hoja. Tiene la habilidad Razo espeluznante. Ahora tenemos al fin su evolución. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo, puedes poner un contador de daño en cada uno de los Pokémon de tu rival. ¡Está tremendo! ¡Está tremendísimo! Vamos a ver entonces la siguiente carta, que es un... Aerodactyl B, este tampoco, este tampoco lo teníamos, eran justo las que nos iban faltando de esta colección. Un Aerodactyl B lo tenemos ahí, bien cabezoncito, con 210 puntos de vida tipo lucha con el poder mordisco y aplastamiento rocoso. Ya tenemos sus evoluciones B Max, ahora lo tenemos este. Y la última de esta es un. Justo, un Gudra de Hisui B. Un Goodra de Jisuy B, ya teníamos mucho los B-Max de la babosita. Ahora tenemos a la dragoncita con 220 puntos de vida, tipo dragón, con el poder caparazón rodante y resbalar y tropezar. A ver qué dice la información de abajo. No dice información porque justamente las cartas B, lo que tienen es que abajo tienen la regla B. Si vos vences a una de estas cartas B, el oponente agarra dos cartas de premio. Si vences a una carta B-Max, el oponente agarra tres cartas de premios. Así que muy buenas esto eran justo las cartas que nos faltaban de la, del sobre, de la caja de esta colección chinesca nos salieron varias buenas pero como ustedes saben siempre hay más y más, más cartas de entrenadores que solamente entra uno por más o uno de estos y uno por estos en estos sobrecitos chinescos pero bueno, tuvimos una buena tanda de cartas. Vamos a hacerle un repaso rápido. Muchas de estas no esperábamos que fuesen nuevas. En serio, esperábamos que tuviésemos algunas repetidas como para completar los sets. Pero, pero, pero salieron muy buenas cartas. Lo que sí, recuerden chicos, en estas de tempestad plateada ya no hay cartas doradas, ya no hay cartas plateadas tampoco. Pero están las cartas de esta colección que te van a servir para mejorar tu masito de psíquicos, tu masitos con varios Bí poderosos y algunos max que están buenardos. Ahora sí, somos a y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato informado y acompañado en estos días fríos otoñales. Nos vemos en la próxima ocasión, siempre que podamos, derechito al vicio.